Buenos días, soy Virginia Castanero y hoy vamos a hablar un poco de los mapas mentales Vamos a ver qué son, para qué sirven, varios ejemplos, cómo hacerlos, cómo empezar a practicar, diversas utilidades y demás Bueno, os voy a enseñar por ejemplo uno eh, Bueno, yo desde, desde que descubrí los mapas mentales los aplico absolutamente para todo Y puedo decir que junto con la aplicación de las técnicas creativas eh, me han cambiado la vida para bien entonces quiero compartirla con todos vosotros y con todas vosotras Bueno, eh, no sé si se lee, espero que bien Aquí partimos del dibujo de una cerilla, del concepto de encender Y por aquí van derivando un montón de, de situaciones Esto es un ejemplo de mapa mental, ¿de acuerdo? Bueno, eh, ¿para qué sirve un mapa mental? ¿Para qué podemos utilizarlo? Eh, ...bueno, pues por ejemplo... ...cuando estamos... Eh, ...faltos de ideas... ...o un poco bloqueados... ...no sé por dónde tirar... ...pues entonces... ...aplicamos un mapa mental... ...además hay diferentes maneras... ...de, de hacer mapas mentales... ...para que sean... Eh, ...más creativos... Eh, ...de cara a que podamos sacar nuevas ideas... Eh, ...generar mayor número de ideas... Eh, ...y luego hay otros mapas... ...que son para concentrar un montón de cosas que tenemos en la cabeza que tenemos que ordenar eh, de una manera que podamos asumir para luego poder ir eh, eh, realizando cada paso y también sirve para, para cosas muy prácticas, por ejemplo para hacer listados de actividades, bueno, sería más bien para sustituir los, los típicos lista, listados de actividades por algo mucho más, eh, mucho más fluido. Eh, vamos a ver, la manera de, eh, la manera de funcionar nuestro, de nuestro cerebro no es eh, racional, eh, no es, racional, <ríe> no es eh, automática ni, ni lineal, no es lineal, eso es lo que quería decir. Eh, ¿Qué supone esto? Eh, que vamos saltando de ideas en ideas, que lo relacionamos con cosas que conocíamos de antes, con nuestras vivencias, con olores, con cosas que están sucediendo en ese momento, con cómo es nuestro estado anímico, con muchísimas cosas. Entonces los mapas mentales nos sirven para sustituir esa linealidad estricta, cuadriculada, eh, que muchas veces es útil, por eh, algo más, eh, en realidad sería más cerebral, más adaptado a la plasticidad de nuestro cerebro.